¿Comer intuitivamente? Pues justamente estaba escuchando un podcast de uno de los doctores que sigo que se llama Michael Greger donde en su sesión de preguntas y respuestas le preguntaban justamente eso, si comer intuitivamente este concepto si era interesante o no, o simplemente centrarnos en qué alimentos son buenos y me sorprendía porque él decía que, que comer intuitivamente no era, no era algo recomendable porque nuestro cuerpo, nuestra biología, está preparada para qué? Para almacenar, para comer y calorías, eh, engordar y, y prepararte para las vacas flacas, ¿no? O cuando tienes necesidad. Entonces, que si confiamos en nuestra biología, al final, pues si vamos a zamparnos pues todos los donuts, bollos y todo lo que podamos. Y pues está claro que sí que tiene razón, en parte. No estoy de acuerdo con su aproximación, pero sí está claro que nuestra biología no ha evolucionado tanto desde hace milenios. Pero sí que nuestro cuerpo no es tan tonto. Solo necesitamos escucharle un poco, escuchar ese instinto, esas, esas tripas. Y, y, no, y no dejar que nuestro cerebro reptil primitivo, el que solo piensa en la supervivencia coja el control de todo nuestro organismo y zampe y zampe sin parar ¿vale? ahí estoy de acuerdo con el doctor Michael Greger, pero si tú escuchas un poco a tu cuerpo, al final puedes tener una alimentación intuitiva como de hecho hay un montón de, de conceptos respecto a esto y me estoy acordando el de Hara Bu como dicen los japoneses que es come hasta el 80% y y esto es que cuando tú comes hasta esa cantidad, ¿vale? También lo tienen los árabes, los chinos, los franceses. Pues cuando tú dejas de comer, es decir, metes el cerebro racional y paras de comer, te das cuenta de que tu organismo te dice que ya estás bien, estás eh, saciado, estás satisfecho. Y, no, y tu biología no te dice que sigas comiendo sin parar. Por lo tanto... No hace falta que sigas a tu biología, tú ya sabes, cuando estás comiendo de más, y cuando realmente ya es gula, no es necesidad física. Por eso no estoy de acuerdo con el doctor Michael Greger y sí, te recomiendo comer intuitivamente. De hecho, las doctoras Evelyn Tribot y Joyce, que fueron las que acuñaron este concepto de comer intuitivamente o intuitive eating. ...en el que se basa mi programa de Aprende Comiendo. Si todavía no has echado un vistazo a la web, te la dejo ahí abajo. ¿Vale? Es, es básico para que tú retomes el control de tu alimentación. Así que come intuitivamente, escucha tu cuerpo, integra tus tres cerebros... ...con tu organismo, con tus intestinos, con tus higadillos... Y no solo le hagas caso a tu cerebro racional, a tu cerebro reptil que solo quiere devorar. Como si estuviera siempre en una fase de sobrevivir y sobrevivir. Pues espero que te haya gustado esta, esto. Nos vemos en otros vídeos. Y un saludo, suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya. Y deja tus preguntas abajo. Estaré encantado de contestarlas.